En este momento vamos a escuchar el comentario que nos trae nuestro compañero Yerjan Lantigo. Adelante. Gracias, Amado. Gracias, Carolina. Gracias a todo el equipo de producción. Miren, señores. Como dice eh, el, el discurso, no sé si la gente ha tenido la oportunidad de ver la, la serie La Casa de Papel hay una frase que utilizan ellos, los atracadores, ¿verdad? Los ladrones, que es muy interesante. Ellos hablan de, nosotros somos la resistencia. Y ellos están haciendo algo de, dentro de su convicción que para ellos lo convierte en una especie de héroes. Ellos dicen, nosotros somos la resistencia y estamos contra el sistema opresor. Pues parecido a eso, yo siempre me he considerado ser una especie de resistencia. Es decir, yo no voy con, con lo que va la mayoría cuando yo no estoy de acuerdo. Puedo estar yo solo y yo siempre trato de plantear mis ideas porque en, en algunos aspectos yo me considero ser la resistencia. Yo hablo para la gente joven y para mucha gente también de, de edad que pudiera entender el discurso. Y hablo para, para la gente joven porque quizás hay gente que no ha tenido la oportunidad de tener el acceso a la información que he tenido yo. Entonces yo comparto esos conocimientos, me encanta compartir los conocimientos, porque yo creo que aquellos que se forman y se desarrollan y no comparten eso con, sus, con la sociedad, no tienen ningún valor. Cuando nosotros hacemos un comentario aquí, lo, lo hacemos basado en el razonamiento lógico. Lógico, no pasional, independientemente de que en algún momento se, se, se quiera desvirtuar eso. Por eso yo digo, lo que yo digo aquí lo puedo probar. Y si no, esperemos en el tiempo a que se cumpla, que gran parte de eso se cumple. Y pudiera yo darle, eh, pasarnos el, el dos horas aquí mostrándole video. Pues a, a propósito de eso, el, el día 7, la semana pasada, cuando quitaron el toque de queda, o se anunció la eliminación del toque de queda, yo decía, hay que ver qué es lo que hay en el fondo, porque a mí no me parece una decisión inteligente, me parece una decisión populista para callar otras cosas. Y efectivamente así se dio. Y para esa gente que, que se detiene a seguir nuestros comentarios, yo quiero ponerle esto que yo dije el día 7, para que lo analicemos hoy, ya que ha pasado el tiempo. Eh, lo que sí es saludar lo del retiro del estado de emergencia, que me parece a mí que es una forma de tranquilizar al pueblo, una medida que...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 No, amigo televidente, no es que tenemos un oráculo que nos informa sobre el futuro. Es que basta con usted darle seguimiento a la conducta social para usted poder determinar algunas cosas que vienen. Eso no es nuevo. En los años 140 a.C., eso lo utilizó Julio César, cuando, asesorado verdad, por, por sus legisladores, querían imponer algunas leyes al pueblo de Roma, y entonces algunos inteligentes de esa época le dijeron, mira, para tú poder hacer eso, tiene que hacer una bulla grande y embullar, entretener al pueblo. ¿Y cómo lo hacemos? Dale a... Eran sociólogos, muy inteligentes en esa época. ¿eh? Eran sociólogos y dijeron, ¿qué quiere el pueblo? No dale pan porque este pueblo que tiene hambre, dale pan y dale circo. Embúllalo, entretenlo en lo que nosotros hacemos estas modificaciones. En lo que ellos están en fiesta y borracho, nosotros cambiamos esta estructura jurídica. Y así lo hicieron. Y eso o sea, esa, esa misma estrategia que utilizó Julio César ya en, lo, en el año 140 antes de Cristo Se sigue repitiendo día tras día en la actualidad. Entonces, aquellos que nos damos cuenta de esto, cuando, nos, cuando vienen con una información que es ridícula, que no, se, que no se corresponde con un, con una, con un fondo eh, concreto y que beneficia a la sociedad, entonces decimos, espérate, Déjame ver qué me están ocultando y déjame profundizar, déjame quitar el titular e irme a la profundidad de la información. ¿Qué me están ocultando? Que es peor aún que la dictadura. Aquellos gobiernos que utilizan los medios de comunicación para hacerte creer una cosa y después realmente sea otra. Yo escuché eh, en el campo, en lo que yo crecí, que supuestamente Balaguer utilizaba esa estrategia. Decía, le vamos a subir 10 pesos al, a, la, a la gasolina. Y se armaba el lío, y dice, no, realmente nada más son cinco que le vamos a subir. Y la gente se calmaba, pero era realmente lo que, lo que le quería subir eran los cinco pesos, no los diez. Él hizo una bulla para terminar en los cinco, negoció lo que realmente él quería. Es decir, la, la población, de acuerdo a esa anécdota que me hacían en el campo, se dejaba utilizar. Porque Balaguer era un sociólogo, tipo muy inteligente. Ahora nos utilizan esa misma estrategia. Y por eso yo le digo a la gente que se detiene a ver nuestros comentarios, que no se quede nunca en el titular, que no se quede nunca en la nube que le van creando. Vaya a la profundidad. Y siempre, siempre pregúntese, ¿por qué? ¿para qué? ¿Qué pudiera haber más allá de lo que me están diciendo? Siempre genere una duda, porque en la duda está la filosofía. La filosofía es eso, dudar. ¿Mm? Eso es la filosofía. ¿Por qué sucede esto? ¿Para qué? ¿Qué se busca? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Qué pudiera ganar el gobierno? ¿A quién beneficia el delito? ¿Verdad? Para decirlo en términos penales. ¿A quién beneficia el delito? Y a la juventud que se detiene a vernos, yo les quise traer eso. Para que ustedes vean lo fácil que es descubrir en un gobierno, en un gobierno, las tropelías, el tigeraje y el engaño. Les dije miren que yo no trabajo en industria y comercio y de hecho no tengo fuente en industria y comercio pero era fácil determinar que eso del el toque de quedar era una medida populista que venía a tapar a tapar un escándalo y lo lograron hablaron de y ahí mismo metieron la, la vacuna metieron la tarjeta para que la gente se enfocara en hablar de la tarjeta de si te van a pedir la tarjeta o no y no hablara del precio de los combustibles que le subieron cinco pesos señores cinco pesos al gas 5 pesos Es decir que por cada galón usted va a pagar a partir de ahora 5 pesos más Es decir, nos engañaron Con el tigraje de la, de, del toque de queda Que ya como quiera no existía Entonces Eso para que ustedes vean lo importante de la sociología Lo importante de usted anotar en un cuadernito, en una agenda Los sucesos, los hechos que van ocurriendo Para que luego podamos decir Mira, hicieron esto para mañana hacer lo otro. Qué fácil es verlo así. Pero hay que estar constantemente preguntándose. ¿Para qué? ¿Qué se busca? ¿A quién beneficia? ¿Nos quieren engañar? Déjame buscar la segunda eh, eh, eh, parte de esto. Y si todos actuásemos así en la República Dominicana. Como entes críticos. Críticos. Tenemos que ser críticos. No que el gobierno nos diga. Eh, Subieron los precios de los combustibles porque está caro para allá. No vamos a investigar para poder reclamarle al gobierno que cumpla con lo que tiene que cumplir. Y de esa manera, señores, si nosotros tuviéramos ciudadanos, en por lo menos en su mayoría críticos, que se sientan a reclamarle a sus gobiernos cuando les mienten, tuviéramos un mejor país. En un país desarrollado, donde un presidente le miente a su, a su gente Tiene que renunciar Porque la presión es tan alta Que no lo dejan gobernar tranquilo Entonces Cuando usted ve que le estamos pagando A un grupo de gente Ahí en, en comunicaciones del estado Del gobierno Para que nos engañe Es que andamos mal Le pagamos a Homero Figueroa Para que nos mienta Oye le pagamos un buen sueldo y seguridad y toda la vaina Para que nos venga a engañar Qué bien y es, ese es el cambio que realmente se le prometió a la gente, quítale el color, quítale los partidos. ¿Es así como vamos a avanzar como sociedad? Yo creo que no, desafortunadamente este gobierno nos está engañando y nos siguen engañando todos los gobiernos que llegan, ¿sabes por qué? Porque nosotros como ciudadanos se lo permitimos, qué pena que sigamos así.